A continuación vamos a construir una homotecia utilizando el programa GeoGebra para demostrar cómo se construye a través de la aplicación y también mostrarles cómo aplica la fórmula para encontrar en este caso la homotecia de un punto. Previamente tenemos dos puntos, el punto P y el punto F, P es el punto original y F es la homotecia y K es el factor de escala al que vamos a aplicar la homotecia, el programa me permite a mí construir o verificar varias homotecias, vamos a construir o vamos a visualizar primero los ejes de coordenadas, acá tenemos los ejes y ahora vamos a construir el punto P, el punto F y el factor de escala que va a ser un deslizador. ¿Dónde ubico el punto P? Bueno, voy a construir un punto P que está en el punto, en las coordenadas 4,3. Ahí se construye el punto, le voy a cambiar el color y le voy a decir que es este color fusia. Luego voy a construir el foco. El foco está en la posición menos 3,3. Acá. Voy a cambiar el color. anaranjado. Tengo los dos. Tengo el foco y tengo... La, el punto original voy a cambiarles un poquito el tamaño para que se vea mejor para poder establecer una homotecia voy a construir una línea que trace desde el foco hasta el punto que voy a hacer la homotecia en este caso voy a cambiarle el nombre a este foco a este punto B que está ubicado, mmm, se me corrió, está en 3.3 -3. aquí voy a cambiarle el nombre que se llame F listo también le voy a cambiar el nombre a nuestro punto creo que se llama P a este punto le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar P, el punto P muy bien, listo. Tengo los dos puntos y, igual como en el video anterior, voy a construir un segmento. Un segmento que va desde el punto F, el foco, hasta el punto P. No se nota porque está del mismo color, pero lo voy a cambiar de color verde. Ahí tenemos el punto, o más bien el segmento. ¿Cuánto mide ese segmento? Mide, vamos a medirlo. Ese segmento mide 9.22. Okay. ¿Dónde va a ir la homotesia? Necesito multiplicar ese segmento por 2. ¿Por qué por 2? Porque el factor de escala es 2. Pero me voy a ayudar con el programa. Voy a construir un deslizador que se llama acá. Y ese deslizador me va a permitir tener en este caso el 2 que es el factor de escala y también me voy a permitir utilizar el programa para construir la motesia. primero debo seleccionar el punto luego tengo que seleccionar el foco y luego le tengo que mencionar o decir cuál es el factor de escala en este caso es K construyó un punto denominado P' que le voy a cambiar el color lo voy a poner de color verde ahora observen la distancia desde el foco, se me movió, desde el foco hasta el punto P debe ser el doble. ¿Por qué el doble? Porque dijimos que el factor de escala es 2. Voy a cambiarle el color a rojo. Ya no se nota el verde, pero ahora le voy a decir cuánto es la distancia de ese segmento observen que es 18.44 y es el doble de el segmento verde que mide 9.22 ¿qué quiero corroborar? recuerden la fórmula, la fórmula dice que es, voy a escribirla aquí y al principio, ahí está, observen el punto P por K que es el factor de escala más 1 menos K por el F que es el foco parece ser que no está dando exacto porque observen no está en el punto 3 menos 3 tengo el foco el punto P y el punto P' y observen que ahora se construyó un punto encima de P' que es el punto A que tiene coordenadas 11,9 que es lo que nosotros establecimos en el video anterior utilizando solamente regla y una cuadrícula o una hoja con esto pues estamos corroborando de que realmente funciona la fórmula y que además podemos establecer una homotecia utilizando las medidas de las distancias desde el punto P hasta el foco y multiplicándolo por el factor de escala